Karakuri Kengeki. Un juego de robots samuráis que está en Steam y en AppLab para Quest, que es el que estoy jugando yo. Vamos a meternos por este portal. ¡Venga! lo con dos? ¡Halo! ¡Uy, que me ha tirado las espadas! Voy a por más. Si sí puedo. Voy a coger solo una. Para estar en igualdad. De condiciones. Uno menos. Este de color gris, blanco, ha caído. Ahora viene uno rojo. Será más difícil un golpe me protejo voy a ver si para su golpe pues no lo he parado me ha dado bien grande bien fuerte rojo caído viene el azul bueno, la espada no está mal. La espada no está mal. Dos golpes le he dado. Tres, cuatro, cinco, ¡hola! cinco y me ha dado el uno. Vamos a por otra espada. Combate no es muy para allá. Y ahora viene uno muy grande. Yo creo que esta espada aquí es más grande. Voy a cogerla. Sí, se puede con dos manos. Se puede con dos manos. El seguimiento. No sé, la espada tambalea un poco. Puedo coger de más abajo o no. Se escuchan pajaritos. Este embiste con la espada. ¡Bien ¡Oh! esta no me la ha tirado! Por lo menos. ¡Pues he muerto! ¡Uf! Pues... No me... Mola mucho, la verdad. Sobre todo se mueve a paso de tortuga combates pues sí que tienen física tienen colisiones pero a la velocidad que se desarrollan y tampoco queda muy claro pues cómo para sus golpes de momento esto está muy muy muy muy verde ¿eh? no sé cómo está la versión de Steam pero desde luego la de Quest en la lab es normal que no haya salido Bueno, voy a guardarme a este ya que estoy Pero lo voy a dejar aquí Bueno, si me meto aquí, ¿qué pasa? Ah, que voy como a otro escenario Vale, bueno, por lo menos tiene dos escenarios De lucha qué ¿Pasa algo? Bueno Voy a... Joder, qué, des... qué velocidad, madre mía De desplazamiento El escenario este No está del todo mal Casa japonesa Jardín Voy a ver qué pasa si me meto aquí voy Ah, pues otro escenario, con bambús, eh, pero no tengo espada. Ah, ahí tengo una. Katana. ¿Hay enemigos? ¿O corto bambú aquí? ¿Y bambú? No lo corto, hay enemigos. Pues este es otro escenario... Allí no podré pasar, ahí hay una burbuja en el suelo Voy a ver qué es A lo mejor poniéndome encima de ella Encima de ella se desbloquea ¿Y ¿Puedo pasar? A ver pues... No hay botón de agachado Ni de saltar Y este otro robot Él sí que atraviesa esto Consigo parar sus golpes Voy a probar a ver Pongo la espada Pero parece que me dan igual Debería haber parado el golpe, creo yo Bueno, pues he muerto Así que lo voy a dejar aquí Esto es todo Hasta otra, un saludo